a lo largo de este video te enseñaré a reconocer si el ayuno intermitente es bueno o malo para ti si es mejor ayunar en la mañana o en la noche y finalmente te ayudaré a identificar cuál es el mejor tipo de ayuno para ti lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like hace años nosotros venimos hablando de ayuno intermitente pero solamente hemos compartido las técnicas básicas así como hay un tipo de alimentación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 El ayuno intermitente parece ser la nueva tendencia que se está imponiendo en la sociedad y gracias a su enorme popularidad en los últimos años, está siendo estudiada a fondo. Hay muchas técnicas de ayuno al igual que hay muchas clases de dietas, desde el ayuno de 12 horas hasta el ayuno en días alternos. Ahora sabemos identificar cuál es el tipo de ayuno más efectivo de acuerdo a tu situación personal. La ciencia simple detrás del ayuno intermitente es que después de que el cuerpo se agota de los carbohidratos, comienza a usar grasa. Y esto sucede alrededor de 12 a 24 horas después de tu última comida, dependiendo de tu metabolismo. Por lo tanto, el hecho de privar al cuerpo de alimentos durante 12 a 24 horas puede conducir a la pérdida de grasa y mejorar tu salud, siempre y cuando te nutras y te alimentes correctamente después del ayuno. Creo que el ayuno intermitente no es necesariamente peligroso cuando lo haces bien es importante saber quiénes deben hacerlo y quiénes no. Por ejemplo, debes tener cuidado con el ayuno si tienes necesidades calóricas más altas. Las personas que tienen un peso inferior al normal, las que son menores de 18 años, personas malnutridas, que están embarazadas o que están amamantando, requieren de más calorías que la población general y al reducir tu ventana de alimentación, podrías no completar tu requerimiento calórico y de nutrientes, lo que puede llevar a deficiencias nutricionales. Si estás dentro de estos grupos y quieres probar el ayuno intermitente, solo hazlo de la mano de un experto en nutrición y ayuno que te diga exactamente cuánto debes comer en tu ventana de alimentación. Tu salud dependerá de ello. También te sugiero que evites el ayuno si estás en riesgo de un trastorno alimenticio. El ayuno intermitente tiene una asociación con la bulimia nerviosa y como resultado, los individuos que son susceptibles a un trastorno alimenticio no deben someterse a ninguna dieta o método asociado con la reducción de peso. Estos casos deben ser manejados con terapia y con un plan alimenticio enfocado en solucionar deficiencias nutricionales ocasionadas por el desorden alimenticio. El ayuno, al igual que el ejercicio, es una forma de estrés controlado que te hace más fuerte, resistente y sano. Sin embargo, al igual que el ejercicio, estos beneficios solo se dan cuando te recuperas adecuadamente. Las personas con altos niveles de estrés, que no duermen bien o que no se alimentan correctamente, se recuperan más lentamente. Pero ojo, esto no quiere decir que no deban hacer ejercicio ni ayuno. Lo que quiere decir es que si tienes altos niveles de estrés o si sientes que no te estás recuperando adecuadamente, no importa si tu coach te dice que entrenes más fuerte o que ayunes más tiempo, tienes que bajar el volumen e intensidad de tu entrenamiento y ayuno hasta que te sientas nuevamente con energía, menos ansioso y recuperado. Para darte un ejemplo, si estás entrenando 5 días a la semana y ayunando 16 horas todos los días, vas a reducir tu entrenamiento a 3 días por semana con 14 horas de ayuno 6 días a la semana. Y el séptimo día no ayunas. Si no estás entrenando ni haciendo ayuno, pero quieres comenzar y tienes mucho estrés o poca energía, te recomiendo que empieces con un ayuno de 12 horas y que camines durante 30 minutos 5 días por semana. Existen muchas otras variables dependiendo de tu punto de inicio, pero estas dos suelen ser las más comunes. Una pregunta sumamente importante que me hacen siempre es que si estas horas de ayuno son mejores en la mañana o en la noche. Y al fin te tengo una respuesta sobre este tema, pero antes quiero que conozcas las diferencias entre un ayuno para hombres y un ayuno para mujeres. En el internet hay historias anecdóticas de mujeres que han experimentado cambios en sus ciclos menstruales después de comenzar el ayuno intermitente. Tales cambios ocurren porque los cuerpos femeninos son extremadamente sensibles a la restricción calórica y no por el ayuno intermitente como tal. Es totalmente posible armar un plan de alimentación con ayuno intermitente y sin restricción calórica cuando sabes lo que estás haciendo. Cuando la ingesta de calorías es baja, una pequeña parte del cerebro llamada hipotálamo se ve afectada. Esto puede interrumpir la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina. Esta es una hormona que ayuda a liberar otras dos hormonas reproductivas, la hormona leutenizante y la hormona folículo estimulante o FSH. Cuando estas hormonas no pueden comunicarse con los ovarios, se corre el riesgo de tener periodos irregulares, infertilidad mala salud ósea y otros efectos sobre la salud de los que hablé en el video sobre los riesgos de comer pocas calorías. Por estas razones, las mujeres que no siguen un plan nutricional estructurado con calorías específicas, sino que simplemente comen instintivamente, deberían considerar nuestro enfoque modificado del ayuno intermitente, es decir, periodos de ayuno más cortos y menos días de ayuno, y de esa manera evitar restricciones calóricas muy fuertes. Si vas a comer instintivamente, estos son los mejores protocolos para mujeres. El método creciendo es un ayuno de 12 a 16 horas durante 2 o 3 días a la semana. Los días de ayuno deben ser no consecutivos y espaciados uniformemente a lo largo de la semana. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. El otro protocolo es Come-Detente-Come, que también es llamado protocolo de 24 horas. Este es un ayuno completo de 24 horas que lo haces una o dos veces por semana. Empieza con ayunos de 12 a 14 horas y aumenta gradualmente. El siguiente es la dieta 52, o también llamada la dieta del ayuno. En este restringes las calorías al 25% de tu consumo habitual, aproximadamente 500 calorías. Esto lo vas a hacer durante dos días a la semana y vas a comer en calorías de mantenimiento los otros 5 días. Por otro lado, si estás llevando un plan bien estructurado con todos los nutrientes y calorías que necesitas, sí podrías probar con el protocolo de 14 a 16 horas todos los días. Si estás interesada en un plan de alimentación específico con ayuno, déjamelo saber en los comentarios para enviarte directamente el link. Recuerda, cualquiera que sea tu elección, es importante comer bien durante los periodos sin ayuno. Esta probablemente es una de las preguntas más frecuentes que me hacen sobre el ayuno intermitente y al fin te la voy a contestar. Lo cierto es que al igual que en la mayoría de temas relacionados con la nutrición y el fitness, no hay una respuesta única que aplique a todos. Siempre dependerá de la situación. Analicemos la información que tenemos disponible para llegar juntos a una conclusión. Estudios en animales sugieren que el cuerpo puede usar las calorías consumidas de manera diferente después de cierta hora del día. Algunos investigadores tienen la hipótesis de que comer por la noche va en contra del ritmo circadiano, que es el ciclo de 24 horas que le dice a tu cuerpo cuándo dormir, cuándo comer y cuándo despertar. De acuerdo con tu ritmo circadiano, la noche es para descansar y no para comer. De hecho, varios estudios en animales apoyan esta teoría. Los ratones que comen en oposición a su ritmo circadiano ganan significativamente más peso que los ratones que solo comen durante las horas de vigilia, incluso si comen la misma cantidad de comida. Sin embargo, y esto es muy importante, los estudios en humanos no apoyan esta noción. De hecho, los estudios en humanos indican que lo que importa no es necesariamente la hora en la que se come, sino la cantidad que se come. Por ejemplo, un estudio en más de 1.600 niños no encontró ninguna relación entre comer la cena después de las 8 pm y el exceso de peso. Sin embargo, cuando los investigadores rastrearon los hábitos alimenticios de 52 adultos, encontraron que aquellos que comían después de las 8 pm consumieron más calorías totales que los que comieron más temprano. Y por supuesto, las calorías adicionales consumidas por los que comen tarde podrían llevar a un aumento de peso con el tiempo. Así como este, hay tres estudios más que comprueban que los que comen tarde en la noche suelen comer más calorías y escogen peores alimentos. Te dejo en la descripción del video los estudios por si los quieres revisar. Bueno, ¿qué me dice esto entonces? Me dice que muchos adultos que comen instintivamente sin un plan con calorías específicas, a pesar de hacer ayuno intermitente por la mañana, podrían terminar comiendo un exceso de calorías por la noche. Y debido a esto van a terminar subiendo de peso en lugar de bajar. Si es que este es tu caso, lo mejor es que ayunes en la noche. Pero si llevas un plan con calorías específicas y lo cumples, no tendrás ese problema aunque ayunes en la mañana. Es más, si logras ajustar un entrenamiento durante tus horas de ayuno y tu objetivo es perder grasa, vas a ver resultados más rápido. Además, como dato anecdótico, la mayoría de nuestros pacientes y clientes, no todos, pero sí la mayoría, reportan que se les hace más fácil ayunar en la mañana que en la noche. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Si quieres aprender qué comer después de tu ayuno, haz clic aquí.